Ay, ay. Mar, ay. ay, ay, no te preocupes, yo te sostengo. Mar, bájame despacio. Siempre estoy contigo, mami. Ay, ¿para qué le de comer hamburguesas? Ah. Perfecto. Puerta abierta. ¡Descuida! ¡Todo está controlado! Oh, ¿más? ¡Ah! Elegante y simple a la vez. Gracias por amortiguarme el golpe, mami. Siempre estoy contigo, papi. ¡Qué linda! ¡Lárguense de aquí! Ya sé qué quieren hacer. Así que queremos. ¿Eh? Quieren secuestrar al príncipe. <risa>